Este curso MOOC pretende ofrecer una visión actual de lo que hoy se sabe del autismo. Está dirigido a todas las personas que desean introducirse en este tema. Además, nos gustaría mostraros contextos reales en los que se intervienen con las personas con autismo y que generan unos contextos seguros.